a inhalar profundo, podemos dejar los ojos entreabiertos para mantener el estado de vigilia e ir visualizando cómo todo mi cuerpo suelta la tensión acompañándose en esta energía que relaja que tranquiliza que es la paz enfoco la paz en el estómago órganos internos. Y eso trabaja permanentemente. Entonces envío paz, iniciando en el centro de mi cuerpo. Es que siento que toda el área del estómago está libre de tensiones, tranquila. Visualizo que esa tranquilidad se irradia a las piernas, se irradia al pecho. los brazos, a la cabeza y todo mi cuerpo se siente tan suave. Y como una tortuga del mundo exterior, llevo mi atención hacia adentro. Como si hubiera la posibilidad de ir dentro del caparazón, dentro de esta piel, a donde está la conciencia, la energía vital, la luz del ser. allí en el alma Durante el día estoy tan ocupado, ocupada en cosas todo temporal, todo cambiante, pero aquí adentro. soy niño o niña ha estado cuando he crecido y ahora todavía está esa energía del ser el alma es siempre la misma enfocar y visualizar esa energía, la tomo como mi punto estabiliza. Y al fin espacio constante imperturbable que está dentro de esta el silencio está lleno de luz, porque en este puedo experimentar dejo de aferrarme a todo lo que es temporal a todo lo que es cambiante suelto todas esas cuerdas está dentro, es espiritual, sagrado, es espacio en esta experiencia tan agradable de silencio total interior de eternidad de lo sutil estoy en un espacio El deseo de controlar nada del mundo de afuera, porque muchas veces ese deseo de control de otros, de situaciones viene de algo sutil, un rechazo un apego un temor que me hace querer cambiar de acuerdo a lo que yo espero pero en este silencio Estoy más allá del propio ego, y la mayor libertad es liberarme de todo lo que pienso que debería ser, debería nacer, debería pasar. Todo eso se disuelve. Todo es tan y como es. Solo es y sigo libre. influence Aquí observo cuán rápido se puede formar una opinión, criticar, corregir y vivir así en un estado constante de estrés, porque no estaría conforme nunca. Y eso se hace un, un hábito. Por eso, dentro de mi interior, en esta parte tan pura, tan limpia, me deshago de tan que el ego se resista. Es como si pudiera entrarme en la parte más ancestral, original de mi ser. Ya que no había aprendido ningún prejuicio donde no existen estereotipos por el cuerpo donde no existe ningún opinión estoy de... más allá de esa dualidad Es como si el corazón se abriera, se hiciera grande, porque ya no hay nada que lo limita. Al fin puedo dejarme. en este estado donde confío en la fuerza en lo que soy el corazón se siente grande generoso y absolutamente Libre, como si fuera luz de amor, la tienda suave y tranquilo. observando la enorme variedad hermosa de imágenes de escenas que trae la vida confiando en su propia capacidad el corazón se siente seguro escuchando profundamente al corazón la mente también se siente en libertad Estoy en total sintonía, alineada, sincronizada. Lo que siento, lo que pienso y el profundo anhelo del alma. se encuentran ahora en una total armonía trayendo livianes, luz y alegría tan natural tan agradable con el flujo del tiempo. Fluya con quien sea que se encuentre conmigo. Fluya con cualquier situación que viene a como un recorrido entretenido liviano fácil feliz donde ni un solo pensamiento que no sea agradable benevolente poderoso logra perturbar esta armonía estoy fluyendo de nuevo confiando completamente confío en que la vida que me toca vivir cada uno de los papeles que me toca desempeñar cada situación que vivo solo rumbo personal que segundo a segundo se van revelando ante mí y con cada decisión yo mismo vuelvo a tomar las riendas del destino Cada acción hoy sembrando semillas de un buen futuro disfrutando de este fluir tranquilo suave limpio del presente observando las situaciones que me tocan vivir hoy con la certeza que en mí está todo lo que se necesita y para aprender. Segunda, segunda. Confío en mis propias decisiones cuando estoy en sincronía, el corazón, la mente y el alma. Todo fluye fácil. Todo es simple. La vida vuelve a sentirse muy bien. Y por unos instantes confío en la vida sabiendo reconocer las señales que hay para mí y sentí la estrella guía el sol profundo de amor mi guía suprema de forma incógnita, siempre inspirándome. Alcanzar y dar lo mejor de mí, mi guía supremo, guiando mi corazón a que yo aporte lo mejor de mí más allá de lo que yo creo que puedo hacer y darme cuenta que mi capacidad es muchísimo más grande de lo que nunca creí soy capaz cuando escucho y confío incluso también en mi guía supremo sin temor sin dudar la vida se hace cada vez más feliz. Las señales son tan claras. Mi mente totalmente enfocada. Y mi corazón alegre latiendo al son de la vida. Luyo Disfruto y confío y en los siguientes minutos observo cómo las imágenes de todas las situaciones actuales vienen las resuelvo y se van mi corazón estable mi mente feliz escuchando al guía, escuchándome a mí, en sintonía con él Así como fluyo fácil y alegre, observando mi propio recorrido, reconozco a los seres especiales, a las almas que me acompañan, Algunas por un cortito tiempo, mientras que otras compartimos el recorrido por largos años. Cuando yo también me sintonizo en mi propio destino. Puedo inspirar a que esos seres fuertes, capaces, amorosos, se sintonicen con su propio recorrido también. Al igual que para afinar un instrumento, se ocupa una referencia de sonido. Cuando un alma resuena en armonía desde el corazón, en total sintonía, sus propios sueños y anhelos, ayuda a otros a afinarse en su propio sueño también. Y así, sin siquiera darme cuenta, mi cambio mi alegría, mi libertad, mi alegría feliz total, puede inspirar a otros a sentir en su propio corazón ese mismo sentido a la vida el guía supremo brilla eternamente amoroso para todos y para todo cada uno por su propio camino cada uno con sus propias vivencias, pero juntos en armonía. Sentir esa confianza también en los demás, en cada alma tan capaz, en su estado original sabios, luz, paz y alegría y visualizar cómo el cambio de unos cuantos puede esparcir un efecto tan diferente. Al una energía fresca nueva una armonía tan distinta y así pronto muy pronto un nuevo despertar para la humanidad donde todos somos importantes, donde cada uno tiene su razón de existir. Y así, poco a poco, voy volviendo a sentirme en esta silla, en este salón y por unos instantes escuchar de nuevo mi corazón tranquilo completamente libre moviendo suavemente mis manos y mis pies vuelvo para aquí y a la hora un shan. Bueno, hay dos que las dos sirven. Entonces, escojan izquierda o derecha. Derecha. derecha. <ríe> bueno, hacer o sea, fe en los demás. Dice, si es necesario que te hagas responsable de algo, por supuesto deberías hacerlo. Pero, <ríe> si una situación no te atañe o hay otro quien es el encargado no te dejes atrapar por ella no obstante si quieres ayudar puedes involucrarte de una forma más sutil viene cómo dice a través de la fe a confiar y me <ríe> salió así está escogiendo la fe en los demás es muy eficaz y no se trata de una fe ciega, es decir observar desesperado mientras mantienen los dedos cruzados esperando que sí lo cumplan, sino permanecer alerta a lo que está sucediendo y después infundirles la fortaleza de la fe hasta tal punto que se sientan ellos mismos capaces de hacer lo que sea que es necesario. Entonces, nadie nació aprendido, ¿verdad? Todos somos capaces de aprender. Esto significa que has de tener fe, pero también dar ese poder de tu propia fe. La confianza trae fe en sí mismo y en los demás. Si la otra persona es sincera y verdadera, tu fe le va a ayudar. Este es el modo de ayudarnos realmente unos a otros. ¡Qué maravilloso!